Buenas noches Puerto Rico. Espero que todos se encuentren muy bien. Les saluda José Juan Tañón Díaz y estaré con ustedes hoy sábado 5 de noviembre de 2022 para presentar los sorteos de Wild Ball, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de Lotería Electrónica.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 El boleto fue una jugada automática y vendido en Econo Altamira en Guaynabo. Pero esto no termina aquí. También hubo ganador de premio secundario del Loto Cash por la cantidad de $15,007 dólares. Otra jugada automática vendida en supermercados Econo en el pueblo de Caguas. Muchas felicidades a ambos ganadores. Ahora a disfrutar estos excelentes premios. Para este próximo lunes Noto Cash tendrá el premio de 500 mil dólares que son buenísimos. Y la doble revancha aumenta a 270 mil dólares. Dale a jugar y no pierdas la oportunidad de ser el próximo ganador. O ganadora, Pero esto ahora se pone mejor, mi gente, porque el suspenso de esta noche es inminente. El Powerball tiene una cantidad nunca antes vista de 1.600 millones de dólares que pueden ser tuyos. Esto es una cifra histórica, así que sal a jugar a tiempo para evitar largas filas y no pierdas esta gran oportunidad. Y si quieres premios al instante, raspa tu suerte con los juegos instantáneos de Lotería Electrónica. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida? Ponte Wild y cambia tu jugada con Wild Ball, la nueva forma de jugar Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Si fallaste tu jugada por un número con este bol adicional, tendrás otra oportunidad de pegarte. Cuando juegues Pega 2, Pega 3 y Pega 4, pídelo con Wild Ball. Por esas oportunidades y muchas razones más, yo soy lotería. Ahora damos comienzo con el Wild Ball. Vamos a ver cuál es el número ganador en la noche de hoy del Wild Ball. Y es el 0, el 0. Pasamos, mi gente, al sorteo del Pega 2. Boleto, hermano, y mucha suerte, Puerto Rico. Nos preparamos para recibir el primer número. Es el 7, el 7, segundo número. Es el 1, el 1. El número ganador en el Pega 2 es el 7, 1, el 71. Continuamos con el sorteo del Pega 3. ¡Mucha suerte! Y estamos listos para recibir el primer número. Es el 1. El 1. Segundo número. Es el 4. El 4. Tercer número. Es el 7. El 7. El número ganador en el Pega 3 es el 1, 4, 7... El 147. Finalizamos mi gente con el sorteo del PEGA 4. Mucha suerte, Puerto Rico. Y estamos preparados para recibir el primer número. Es el 8. El 8. El segundo número. Es el 3. El 3. Tercer número. Es el 5. El 5. Último número en Pega 4 es el 1. El 1. El número ganador en el Pega 4 es el 8351, el 8351. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta noche. Para más información visita el enlace de nuestra página web loteriasdepuertorico.pr.gov. Disfruta tu fin de semana. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos el lunes a las 2 de la tarde. Que tengan todos una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. San Juan Lincoln presenta Atlan Cruz, Asalto Navideño y siempre 10 y 11 Teatro Tapia Atlan Cruz, Asalto Navideño Junto a José Juan Tañón, Hilda Ramos, Laura Rey y Fabián Robles Acompañados de Magnificent Crochet Orchestra Produce Bea Music Estás disfrutando de nuestra programación por WIPR TV San Juan, WIPM TV Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. Siempre es maravilloso conversar con nuestros músicos y ver los éxitos en nuestra gente. Así que mucho, mucho, mucho éxito futuro a Francisco Cabán con todo lo que está logrando con su carrera. Y amigos, nosotros continuamos con el concierto de esta noche de Sábado Sinfónico. ...concierto que forma parte de la temporada regular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 2015-2016... ...y que esta noche está siendo dirigida por su director titular, el maestro Maximiano Valdés. En esta segunda parte tenemos una gran pieza que presentarles, se trata de la Sinfonía Fantástica... ...Opus 14 de Héctor Berlioz, también sub subtitulada Episodios de la Vida de un Artista. Esta está dividida en cinco partes y cada una de estas partes tiene una descripción que el propio maestro Berlioz... Muy muy bien, identificó La primera parte es Sueños y Pasiones, que es largo, allegro, agitado e apasionado. Asai. La segunda se titula Un